Gracias, Presidente. Eh, bueno, el Gobierno trae hoy aquí el Real Decreto-Ley 24/2018, porque se aprueban medidas urgentes en materia de retribuciones en el ámbito del sector público para su convalidación. Compartimos con el Gobierno las circunstancias extraordinarias y urgente necesidad que llevan a la aprobación de este texto. Ya que de él depende que se haga efectivo el incremento retributivo en el mismo mes de enero para todos los empleados y empleadas públicos. Este incremento trae causa del acuerdo que las organizaciones sindicales y el Gobierno pasado, en marzo del año pasado, firmaban para la mejora del empleo y para la mejora de las condiciones de trabajo. Qué es lo que exactamente se recoge en este Real Decreto Ley? Pues bien, se viene a recoger el incremento fijo retributivo del 2,25% y se condiciona un 0,25% al incremento del PIB en nuestro país para que, se sitúe, que siempre que se sitúe en el 2018 en el 2,5%. De no alcanzar dicha cifra se procedería a la oportuna reducción proporcional de, esta, de este complemento variable. ¿Qué es lo que pensamos nosotras desde, desde nuestro grupo parlamentario de esta subida? Evidentemente, saludamos en su día el acuerdo, el acuerdo que firmaban los sindicatos con el Gobierno, pero también acompañábamos una, una reflexión. Nos parecía que era insuficiente para poder recuperar todo lo perdido eh, en el empleo público en este país. Nos parecía, como digo, insuficiente solamente contar con, con, con las previsiones que se plasmaban en este, en este acuerdo. Concretamente, nos parecía que la recuperación de derechos económicos que habían sufrido los, los empleados y empleadas públicas de este país no podía estar condicionada a eh, la mejora de la economía. Nos parecía que recuperar la economía es una tarea del Gobierno y no eh, debería repercutirse la, la recuperación de derechos en el personal de las Administraciones públicas sino que ellos tenían derecho a poder ellos y ellas tenían derecho a poder recuperar eh, como digo entre un 15 y un 20 que según previsiones optimistas se calcula eh, se calcula la pérdida de poder adquisitivo dentro del sector público aunque evidentemente vamos a votar que sí a favor de la convalidación de este Real Decreto Ley porque nos parece necesaria eh, al menos el, el incremento que se contempla en este en este texto pero también queremos poner encima de la mesa una serie de problemáticas que, eh, o una serie de cuestiones que están en el Real Decreto-Ley y que ya eh, fueron objeto de enmiendas a, en los presupuestos anteriores eh, por parte de este Grupo. En, en principio, queríamos recordar la suspensión que estábamos en contra de la suspensión de indemnizaciones del personal en el exterior, o también nos parecía interesante o, o necesario, mejor dicho, eh, la consignación económica suficiente para poder negociar un nuevo convenio único en el laboral eh, que ya lleva años denunciado. Y, en cuanto a la limitación de gastos dentro de la Administración General del Estado, me gustaría hacer una consideración general. Eh, estamos asistiendo en los últimos años, si no es casual, a una multiplicación de conflictos dentro de colectivos de la Administración General del Estado que, por una parte, vienen a pedir un incremento salarial y, en otras ocasiones, una equiparación con otras Administraciones públicas. Eh, estamos hablando de los conflictos en el seno de la Guardia Civil, Policía Nacional, el, eh, en, en los examinadores de tráfico o, recientemente, en el tema de presiones. ¿Qué es lo que nos ponen de manifiesto este tipo de, de reivindicaciones? Nos ponen de manifiesto que eh, la Administración general del Estado cuenta con un déficit retributivo real eh, que es necesario abordar en algún momento. Nosotras hemos presentado iniciativas para poder solucionar esta problemática. Creemos que es necesario abrir una mesa de diálogo urgente en la que se analice cuáles son las situaciones más vulnerables del personal de, las administraciones, de la Administración General del Estado y iniciar un plan de recuperación, de actualización de, eh, de las retribuciones del sector público que, nos parece, eh, lleva años incluso, si me apura, décadas de, eh, de déficit y de deficiencia. Eh, nos parece, por lo tanto, ese tipo de cuestiones necesarias de abordarse y de, y de, y de trabajarlas. También quería aprovechar que, eh, que estaba la ministra eh, aquí presente para eh, poder poner encima de la mesa una serie de cuestiones que nos preocupan. En el texto ya sí que tenemos encima de la mesa del presupuesto general del Estado. Nos preocupa la relación que se da a la tasa de reposición en, eh, del, del empleo público en este texto. Eh, nos preocupa porque prácticamente calca la, la tasa que ya está vigente en los presupuestos anteriores, prácticamente con alguna, con alguna corrección o alguna diferencia. Nos parece que, eh, que nos, nos preocupa, mejor dicho, por dos cuestiones. La primera, porque en el acuerdo con los sindicatos se, se había pactado la tasa de reposición del año 2018, pero la del 2019 quedaba pendiente de negociación y no se ha producido esa negociación antes de la presentación de los presupuestos. Y, en segundo lugar, también nos preocupa porque desde que llegamos a esta Cámara eh, venimos recordando la necesidad de repensar la política de tasa de reposición. Y, y esa preocupación la hemos compartido con ustedes, eh, la hemos compartido en iniciativa. Iniciativas que hemos apoyado, que hemos sacado adelante de forma conjunta, iniciativas en las que se limitaba la, o se eliminaba la, se estaba a limitar la tasa de reposición, muy especialmente teniendo en cuenta las circunstancias de las corporaciones locales, de las administraciones públicas locales, y, y nos parece o, o querríamos, querríamos pensar que esa preocupación también sigue existiendo dentro de, la, dentro de, de su Gobierno eh, y dentro de las filas socialistas. Por lo tanto, me, me, no querría yo pensar que están comprando la, la tasa de reposición o el modelo de tasa de reposición del señor Montoro… Yo espero que podamos, y estoy segura de que podremos avanzar en esta dirección, que podremos avanzar en otra dirección, porque me temo que depende de ustedes, señorías y de nosotras, que podamos cambiar esto, que podamos eh, cambiar el modelo de tasa de reposición. Seamos valientes, sean valientes, el empleo público sostiene con esfuerzos ímprobos los servicios públicos de este país y eh, creo que debemos darle garantías, garantías para fortalecer nuestra democracia. Muchas gracias.